Hola amigos, de América Latina, les habla Víctor Damián Rosso Villarreal, el representante de Lucifer en la Tierra y el fundador del Templo Luciferino Semillas de Luz Universal. Sean todos bienvenidos a la primera lectura de tarot del año. Es algo que todos mis seguidores alrededor del mundo me estaban pidiendo. Me decían, Víctor, si tu profes profesión es ser hechicero, astrólogo, eh, brujo, ¿por qué no nos brindas una lectura de tarot de acuerdo a nuestros signos zodiacales? Yo inicialmente, por tantas ocupaciones que tengo, las que me tiene mi señor Lucifer, no me lo había querido hacer, pero pues finalmente eso es lo que yo hago con las personas que me consultan en mi consultorio en el departamento del Quindío. Ok, entonces ahora lo quiero realizar para todos ustedes, para todos mis seguidores. Esta lectura de tarot comprende el periodo del, del 17 de febrero hasta el 23 de febrero. Si usted quiere una lectura de tarot más personalizada, más a fondo, que quiere que entremos en detalle con usted, claro que sí. Es posible sacar una cita conmigo Ahí le realizamos una lectura de tarot personalizada Ok, con más tiempo, con más dedicación Escríbeme, escribiéndome al WhatsApp 315-630-4823 315-630-4823 Código de país 57 Estoy en Colombia Ahora, si ¿sí quiero una cita personal, también pueden venirles acá ...hacia Colombia, o si quieren hacer un pacto con mi señor Lucifer, también nos asesoramos en todo. Así pues, que vamos con la primera lectura, con el primer eh, signo del zodiaco Vamos ahora con Aries. Vamos con Aries a ver qué para Aries, para esta semana del 17 al 23 de febrero. Le agradezco invitación a todas aquellas personas... Que están interesados en hacer un pacto con mi señor Lucifer O en una limpieza O en un retorno de pareja O sencillamente un amarre de amor Pues que me pueden contactar Al teléfono que ya les mencioné Vamos a ver qué le depara Para ese signo maravilloso De Aries Yo todos los días estoy consultando personas en la ciudad de Armenia Hago citas personales Y esa es mi profesión La alterno con Mi profesión de hechicero, brujo, aguamares de amor, de pareja También eh, limpieza, retornos y despojos Aries, ha sido una semana difícil para ti Ha sido una semana bastante, bastante complicada Una semana en donde las cosas no salieron como tú querías En donde definitivamente las cosas fueron únicamente fracasos, reveses la buena noticia es que todo va a mejorar. Veo muchos cambios positivos en, los próximos, en las próximas dos semanas, cambios que te van a favorecer a ti en el ámbito laboral. También veo una plata que te deben, que muy pronto esa plata que tú ya vas por perdida, te la van a estar eh, cancelando. Eh, no te desesperes, eh, Aries, porque las cosas no te han salido como tú quieres. Veo que por fin, después de tanto luchar, después de tanto... Eh, Insistir en ese proyecto que tenías estancado Por fin todo se te da Veo trámite de documentación que todo nuevamente empieza a desenredarse Documentación, compra y venta eh, Veo documentos, papeles por todo lado Trámites en notarías, trámites eh, judiciales Que todo por fin se empieza a desenredar Entonces vuelvo y te digo Arias Tómala con calma, no te me desesperes Veo que ha sido una semana bastante, bastante pesada La semana que llega nuevamente encontrarás el rumbo donde tú querías estar. Veo mucha envidia por ahí. Esas personas que eh, te expresan tanto afecto, ahí en especial hay uno que no es exactamente eh, muy sincero, que digamos contigo. Tienes que tener muchísimo cuidado con una persona, una persona alta, cabello rubio, de contextura gruesa. Mucho cuidado con esa persona, Aries, que no es una persona de fiar. En el aspecto sentimental, te veo también un poquito eh, descuidando la pareja. Has descuidado a la pareja un poco esta semana eh, inmediatamente anterior, pero ya todo se volverá a solucionar. Has tenido bastante eh, conflictos, conflictos con tu pareja precisamente por eso, Aries. Precisamente porque has estado eh, metido de cabezas en tus asuntos laborales, económicos y has descuidado mucho a tu pareja. Veo el viaje que tanto has esperado. Ese viaje que tanto has soñado por fin se va a realizar, Aries. En buena hora para ti. Porque es algo que va a traer muchas bendiciones se va a abrir muchos caminos para ti Signo de Aries eh, Hay una mujer de tu pasado Que va a regresar Una mujer de tu pasado que va a ser muy pendiente de ti En la próxima semana Aries No le prestes mucha atención Que no es una persona de fiar, No es una persona que te convenga Veo estabilidad, estabilidad emocional eh, En la medida que tú te lo propongas También porque en ocasiones eres bastante Orgulloso, bastante conflictivo O muy irascible es bueno también que cambies un poco y salte esa camisa de fuerza y empieza también a retomar nuevamente tu relación de pareja, porque en ocasiones la descuidas bastante, Aries. Vamos ahora con el signo de Tauro. Tauro, recuerden a todos que los que quieran una cita personal conmigo, me pueden contactar al 315-630-4823, Código País. Colombia, o los que deseen una lectura De tarot, la podemos hacer, si no se pueden Desplazar hasta Colombia, la podemos Realizar por videollamada Al teléfono que ya les mencioné Todo es obviamente Con cita previa Tauro Te veo rodeado de mucha gente, Tauro Rodeado de muchas personas, Tauro Pero muy solo Muy solo o muy sola Tauro, te veo en una camisa de fuerza, en una camisa de fuerza que no sabes por qué camino coger. Tienes muchas opciones en este momento en el aspecto económico, inversiones que llegan. Te veo en una camisa de fuerza en este momento sin saber qué hacer, si te conviene o no te conviene. Te veo que estás pensando mucho si cambiar de trabajo, si hacer la inversión que te están proponiendo. Tauro, simplemente no lo pienses tanto y haz lo que te diga tu corazón. Déjate llevar por tus emociones, por, por tus instintos es lo que has estado pensando bastante tiempo Que te ha traído inclusive muchísimos problemas Tauro, bastantes problemas te ha traído esto Y después de tanto luchar, después de tanto invertir Después de tanto enfrentarte al mundo Vale la pena que tomes una decisión en, en Tauro No va a ser un camino fácil, va a ser un camino lleno de espinas Tauro Pero finalmente vas a recibir la recompensa Tienes que insistir mucho en los proyectos que se están presentando es una oportunidad que se te presenta, una oportunidad que te da la vida, Tauro. Y no la puedes pasar por alto. Recuerda todo lo que has tenido que pasar, por todo lo que has sufrido, ¿ok? Se te ha venido el mundo encima, has tenido muchos inconvenientes, muchos problemas, Tauro. A raíz de esto, de esos cambios que tú has querido para tu vida. Y en este momento no puedes dar un paso atrás, no puedes dar un paso al costado. Es el momento de tomar la decisión, Tauro, y tú reinarás definitivamente, ese es tu año, Tauro, Defin definitivamente tú triunfarás este año, pero tienes que proponértelo, tienes que colocar de tu voluntad, tienes que colo colocar eh, de tu iniciativa, porque si tú te quedas manicruzado, tu año va a ser igual que el año inmediatamente anterior, vas a salir en victoria en todos los proyectos, proyectos perdón, que te coloques, que te propongas. Ve una persona por ahí. Cuídate mucho también de las envidias, Tauro. Recuerda que cuando hay dinero de por medio, hay muchas envidias. Cuando hay éxito de por, medio, de por medio, hay muchas envidias. En ese camino que te espera va a ser un camino un poco difícil, pero que te llevará por victoria. Te vas a encontrar con muchísimas personas llenas de envidia, con muchísimas personas que te van a querer hacer zancadilla, que te van a querer quitar del medio para quedarse con el negocio. En el aspecto sentimental, te veo un poco triste, un poco afligido, Tauro. Muchos problemas sentimentales, muchos problemas con tu pareja. Veo separación, veo una separación con una persona. También algunos, Tauro, veo también que están en un dilema de triángulo de amor. Algunos, Tauro, están en ese dilema, sin decidirse por qué persona eh, compartir el resto de su vida, Tauro. Tienes que decidirte por una de las dos, Tauro, que eso te va a ocasionar muchísimos problemas si insistes. En quedarte con las dos personas, Tauro. Mucho cuidado, Tauro, con las salidas, eh, con los paseos que se puedan estar presentando en la próxima semana, Tauro. Eh, más las medidas de seguridad que ve un accidente. Un accidente, vas a estar en un hospital tú o un familiar, una persona muy cercana a ti, Tauro. Mucho cuidado con esto. Y nuevamente me sale el arcano, el arcano del amor. Mucho cuidado, Tauro, eh, con tu relación de pareja, de siete y una vez. Y toma la mejor decisión para ti. Para que después no tengas que arrepentirte por una decisión mal tomada. Vamos ahora con el signo de Géminis. Géminis. Les le recuerdo. Pues si quieran una cita personal. Una lectura de tarot personal. Una consulta personal para ver cómo están afectados económicamente, sentimentalmente, laboralmente. me pueden contactar desde cualquier parte del mundo al 315-630-4823. O al, al WhatsApp. 315-630-4823. Estoy en Colombia. Todo corsita previa Géminis vamos a ver Géminis que le depara en este periodo del 17 al 23 de febrero Géminis oh Géminis deja de estarte haciendo la víctima Géminis eso no te queda nada bien resulta que a veces no siempre los demás son los culpables el culpable eres tú y tú muchas veces te haces la víctima Así que deja ese papel de estar lloriqueando, de estar colocando quejas, de estar donde los demás, expresando lo que te está pasando. Cuando realmente el culpable eres tú, Géminis, por no colocar límites, por no colocar barreras, por no marcar tu territorio. Tienes que pararte en la raya, Géminis, y decir hasta aquí llego y hasta aquí llegas tú. Pero si tú no colocas límites, Géminis, en tu en tu aspecto sentimental y económico, va a seguir pasando lo mismo. Te ha pasado muchísimas cosas Muy irregulares en, eh, A lo largo de tu vida por falta de decisión Por falta de autoridad Por falta de no tomar la decis decisión Y por temores del que dirán deja O sea, tú eres una persona Que te da mucho temor del que dirán La gente no te da para comer, Géminis La gente no te da a ti Para subsistir La gente no te da a ti para nada Entonces es tu decisión Tú eres el que tienes que hacer algo por tu vida No los demás, ¿okay? Géminis entonces, parte en la raya, toma la decisión sin importar el qué dirán, sin importar las críticas y sigue adelante sin hacer caso a los hábitos de peligro. Este proyecto económico Géminis por fin se te está dando, se te está dando, pero tú eres una persona que te da miedo del éxito, te da miedo a enfrentarte a ese éxito. Y no es tanto el miedo al éxito, sino miedo a fracasar, deja el miedo a un lado Géminis y enfréntate, enfréntate al mundo. Con esa iniciativa que tú tienes, con ese empuje Tú eres bueno para eso que tú estás pensando Emprender, para eso eres bueno Pero tienes que salir ya a buscar el éxito El éxito no va a llegar a tu casa si tú no lo buscas Eminis, Y no le hagas caso a los familiares que, están, que te están diciendo que no puedes Esa tía Esa tía que te está diciendo que no puedes Que vas a fracasar, no le hagas caso Demuéstrale que sí puedes, en el aspecto sentimental Géminis, los que están solos, van a conocer en esta semana que llega varias personas, el que ser muy bien en las personas con la cual aceptan una invitación a salir, no todos son de fiar, en las que tienen pareja Géminis, mucho cuidado Géminis, con esas discusiones de pareja que, y contrólate, en ocasiones no te controlas muy bien Géminis y eso te puede traer ocasiones, puedes decir palabras que hieran a tu pareja y esa es tu costumbre, ¿verdad? En ocasiones hablas sin pensar y, y eres sin pensar, sin pretenderlo Y eso te ha traído muchísimas, muchísimos inconvenientes eh, para ti, Géminis Siempre estás en el centro del huracán Siempre te están criticando, siempre te están cuestionando Pero tú tienes que seguir adelante, Géminis En tu relación de pareja, bueno y me sale Que tienes que controlarte un poco O te vas a quedar completamente solo, Géminis no les prestes atención al que dirán y sigue adelante. Vamos ahora con el signo de Cáncer. Recuerden, pues si quieran una consulta personal o una consulta a distancia conmigo, lo podemos realizar por videollamadas al WhatsApp 315-630-4823, todo por cita previa. Podemos realizar una videollamada sin importar el país donde se encuentren. Cáncer. ¿Qué tenemos para ti, cáncer? Tenemos el equilibrio. El equilibrio, cáncer. Tienes que, desde esta misma semana, desde esta misma semana, cáncer, tomar las decisiones que has estado posergando durante tanto tiempo. Esas decisiones que tú posergas y posergas y postergas, tienes de una vez por todas que finiquitar el asunto, cáncer, o te vas a quedar ahí el resto de tu vida. Ayer lo pensaste, la semana anterior lo pensaste, el año pasado lo pensaste y lo sigues pensando Toma la decisión ya, cáncer, si quieres realmente cambiar de destino, cambiar de vida, cambiar de rutina, cambiar de casa Veo por aquí un cambio de casa que te va a traer muchos beneficios Vas a cambiar de ambiente o un cambio de ciudad inclusiva vas a cambiar de ambiente también Te va a favorecer muchísimo si tienes la oportunidad de cambiar de ciudad, cambiar de trabajo, cambiar inclusive de pareja Tienes que cambiar todos tus hábitos Te veo eh, un, lleno de malas energías Una persona en especial Te ha estado contagiando esas malas energías, cáncer eh, Aunque eres una persona rencorosa Eres una persona eh, vengativa Algunos cánceres son muy vengativos Tienes que controlarte un poco, cáncer Recuerda que no todas las batallas se ganan Y en ocasiones ese rencor Únicamente te hace daño es a ti Te beneficiaría muchísimo Cambiar de ciudad, cambiar de trabajo Cambiar de, de, de, de, de hábitos Hoy, cambiar de casa, empecemos por ahí cambiando de casa, te recomiendo el ritual, en tu casa vas a colocar en cada esquina, en cada rincón de tu casa, un limón partido en cruce, en cada rincón, ¿sí? y si quieres le tomamos unas fotografías tres días después de cómo están los limones y me la envías al whatsapp que ya mencioné, separación, eh, cáncer, en aspecto sentimental veo una separación, ¿sí? eh, que viene de tiempo atrás, veo algo de inestabilidad emocional, en tu hogar, es inestabilidad emocional con tu pareja, con tu novio, con tu amante, con tu cónyuge, ve una separación eh, cáncer para algunos, hay otros que si no se van a separar van a tener bastantes inconvenientes, bastantes problemas esta semana, van a ser mucho tiempo solos cáncer, muchísimos tiempos, perdón, muchísimos tiempos solos, pero todo va a ser para bien, todos los cambios van a ser para bien para ti eh, cáncer. Mucho cuidado, Cáncer. ve eh, una persona, un, una persona del pasado, un hombre, que viene a cobrarte un dinero. ¿sí? Es bueno que si no tienes con qué cancelar el dinero, que te pongas a dialogar con la persona para que lleguen a un acuerdo. Porque esa persona se puede salir de casillas y puede estar tomando otras medidas. Eh, Cáncer, ¿qué más te digo yo? Oh, muy reflexivo. Tienes que ser muy reflexivo esta semana que llega Cáncer demasiado reflexivo, piensa muy bien las cosas, analiza las cosas con calma